La Esfinge de Giza, el misterioso gigante que mira con serenidad hacia el amanecer. ¿Para qué servía? ¿Se puede entrar en la Esfinge? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué relación tiene con los sueños proféticos y con el profeta Daniel? ¿Está escrito el futuro de nuestro mundo? En la meseta de Giza, cerca de la antigua Memphis, hemos visitado la famosa Esfinge que está junto a las grandes pirámides. La gente del lugar, durante siglos, le llamó el padre del terror en su lengua nativa. De hecho, todavía no se sabe seguro cuál fue su origen, por qué construyeron esta Esfinge. Tiene el cuerpo de león y cabeza humana, esto significa que reúne la fuerza salvaje del león y la sabiduría de un ser humano en un solo ser. Este es un lugar lleno de misterios. Hoy vamos a separar las leyendas de la verdad. Se trata de una escultura de una sola pieza, tallada en el lecho natural de roca caliza. Aunque ha sido reparada ...añadiendo bloques de piedra en algunas partes. Lo que hicieron fue vaciar la piedra de toda el área alrededor... ...para dejar la forma de la Esfinge. Con el paso de los siglos y el abandono... ...la arena del desierto fue enterrando la Esfinge... ...hasta que solo podía verse la cabeza. Fue excavada en 1930 por Émile Barré... Fue necesario retirar miles de toneladas de arena durante 10 años de trabajos. Desde entonces, podemos ver su cuerpo completo, tal como se ve hoy. Para muchos fue hecha para el faraón Kefren sobre el año 2500 a.C. y representa al propio faraón en actitud de guardián de su tumba. No se han encontrado inscripciones ni documentos que nos digan cuándo se talló esta esfinge. Pero la erosión producida por el agua de lluvia y el viento con arena apunta a que es mucho más antigua de una cultura anterior a la egipcia. Para unos es extraterrestre, para otros es la cultura antediluviana, la humanidad que vivió antes del diluvio la cabeza es muy pequeña en relación al cuerpo y tiene menos erosión por tanto no es la cabeza original parece lógico pensar que Kefren aprovechó la antigua esfinge y talló su propio rostro en ella ¿cómo sería la cabeza original? podría ser la cabeza de Anubis que tiene forma de chacal esto tiene mucho sentido tratándose de un cementerio de la realeza porque Anubis era el dios de los muertos. Para otros debió ser una cabeza de león que siglos después fue tallada de nuevo para darle aspecto humano con el rostro del faraón. ¿Se puede entrar en la Esfinge? No. Aunque tiene tres aberturas, una sobre la cabeza, que parece ser el hueco para sujetar una antigua corona metálica, pero que no lleva a ningún sitio, otra parecida en la espalda y un túnel en el suelo junto a la cola, que parece ser una antigua tumba con un pasillo descendente en forma de L, hoy vacío, no se ha encontrado nada allí. El historiador Matt Simpson afirma que la Esfinge tiene pasadizos subterráneos que llevan a cámaras secretas, aunque esto no se ha podido comprobar. Pero no es descabellado, ya que han encontrado por la zona otros pasillos subterráneos. Hay muchas leyendas sobre sus cámaras secretas, donde podría estar guardado el conocimiento de culturas perdidas. Se han hecho perforaciones para buscarlas, pero nada se ha encontrado hasta hoy. El misterio continúa hoy alrededor de la Esfinge de Giza, porque no sabemos su antigüedad ni su aspecto original, no sabemos quién la construyó ni con qué objetivo, ni qué tesoros puede estar escondiendo. Pero en su pecho se encontró una estela con escritura que nos aporta información. En el pecho de la Esfinge, entre las patas, está la llamada Estela del Sueño. Se grabó en el siglo XV a.C. y se colocó en este lugar. Aquí podemos ver el aspecto que tenía la Esfinge hace 3.500 años. Ya tenía rostro humano. Y atención, aquí aparecen dos Esfinges. El investigador egipcio Basham el-Sama, plantea que hubo una segunda esfinge paralela a la actual y que las dos formarían un conjunto perfecto con la pirámide de Kefrén. Pero esto se ha desestimado por no encontrar ningún rastro de la segunda esfinge en el terreno. La Estela del Sueño nos muestra dos escenas de adoración a la esfinge dos escenas casi simétricas, pero a la misma Esfinge. Se trata de un recurso artístico, porque era frecuente duplicar el dibujo en espejo, como vemos en otras estelas. La estela nos cuenta un sueño profético. Se trata de una placa de granito de Asuán de 3,6 metros de altura y 70 centímetros de espesor. ...se la llama la estela del sueño... ...porque relata la historia de un sueño profético... ...su autor, Tutmosis IV... ...nos cuenta que se tumbó a descansar... ...a la sombra de la Esfinge y se durmió... ...entonces el dios que habitaba en la Esfinge... ...le habló en sueños... ...le prometió... ...que si él desenterraba su estatua y le daba culto... ...entonces le convertiría en faraón de Egipto... ...Tutmosis así lo hizo... ...retiró la arena que cubría la estatua... ...y entonces la profecía se cumplió... Lo curioso es que a él no le correspondía ser rey, porque era el cuarto en la lista de sucesión. Había tres herederos antes que él. Pero un giro del destino le puso en el trono. La estela explica este sueño profético. Le habló por su propia boca, como un padre habla a su hijo, y le dijo, mírame, obsérvame, mi hijo Tummose. Soy vuestro padre, Oremaket, Kepri-ra-atum. Yo te convertiré en el rey sobre la tierra de los vivientes. «Mírame, me estoy deteriorando. La arena del desierto sobre la que yo solía estar ahora me cubre. He esperado para que tú cumplas mi deseo, pues sé muy bien que tú eres mi Hijo y Protector». Un sueño profético es una visión sobrenatural recibida durante el sueño. Los reyes de la antigüedad creían que los dioses podían hablarles mientras estaban durmiendo. Por eso era muy importante comprender el significado de los sueños. Hubo reyes que se fueron a dormir junto al templo con la esperanza de recibir allí un mensaje divino en sus sueños, una señal o una visión de los sucesos por venir. El dios de la Biblia aprovechó esto para dar sueños proféticos a algunos reyes y para que los mensajes divinos fueran aceptados. Y funcionó. Un claro ejemplo de esto está escrito en la Biblia. El faraón tuvo el famoso sueño de las siete vacas flacas y las siete espigas secas. José fue el encargado de mostrar el significado, pero el que recibió la visión fue el faraón. Quizá el sueño profético más impactante sea el de Daniel el profeta en el capítulo 2, porque nos afecta a ti y a mí, y además tú puedes comprobar su cumplimiento en la historia. Era el año 602 antes de a.C., en la gran ciudad de Babilonia. Su rey se llama Nabucodonosor y tuvo un sueño misterioso que le dejó muy preocupado. Un sueño que es en realidad una profecía espectacular que incluye nuestros días. El rey quedó turbado y mandó llamar a todos sus magos encantadores y adivinos para que le explicasen su sueño. Pero había un problema. El rey no podía recordar su sueño, por eso los magos no podían interpretarlo. Este emperador sabía que aquel sueño era algo especial y se puso muy furioso. Les dijo que si no le mostraban lo que había soñado y su interpretación, serían llevados a la muerte. Porque también este rey creía que en los sueños había mensajes divinos y por tanto era muy importante entenderlos. Entonces aparece en la escena el profeta Daniel. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Ahora, el profeta es presentado ante el rey y le explica que se trata de una profecía. Tres veces le dice al rey que su sueño ha sido una visión del futuro. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dice, lo que ha de suceder en lo porvenir. Es una profecía para el futuro. El sueño describía una gran estatua, impresionante, de aspecto terrible, formada por cuatro metales diferentes. La cabeza es de oro el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, que representan a los cuatro grandes imperios que dominarían el mundo conocido, uno tras otro en la historia, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. El profeta le explica que después de Babilonia se levantará otro reino. Este otro reino fue Medo-Persia, que gobernó el imperio que había sido de Babilonia, pero fue inferior a Babilonia en astronomía, en riquezas, en ciencias y en esplendor. La profecía describe al tercer reino de bronce, que representa a Grecia, los soldados griegos eran conocidos por sus enemigos como los guerreros de bronce que vienen del mar, por su armadura y sus armas de bronce. Y este es el metal que le asigna la profecía. Daniel explicó también sobre el cuarto reino de hierro. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Representa al imperio romano, que conquistó el territorio que había sido de los griegos. Su ejército era llamado las legiones de hierro, y son representados en esta profecía por el hierro. Pero después de Roma, ya no hubo otro imperio que gobernase a todos. A partir de ahora serán reinos divididos, no se unirán el uno con el otro.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 Hubo muchos intentos de volver a dominar a todos los reinos mediante alianzas, matrimonios y guerras. Pero, después de Roma, nadie ha conseguido someter a todo el mundo conocido bajo un solo trono. Lo intentó Carlo Magno, también Napoleón, los reyes de España, reyes de Francia, de Inglaterra, Adolfo Hitler… Pero nadie lo consiguió. Porque así estaba escrito, la profecía se había cumplido al 100%. Y es que la Biblia sorprende, porque los sueños proféticos registrados en ella apelan a nuestra inteligencia. Son evidencias para entender que en este libro brilla lo sobrenatural. Atención, no podemos creer en cualquier sueño, no debemos creer en cualquier visión. Pero si está escrito en la Biblia, entonces sí que merece confianza. Algunos creen que la Unión Europea ha destrozado esta profecía. Porque los países se han unido de alguna forma. La Unión Europea es una alianza comercial, política y económica. Pero cada país mantiene su nivel de independencia. El Brexit del Reino Unido y los nacionalismos le restan fuerza. No ha podido unir a los países que formaban el Imperio Romano, ni siquiera a los que están al norte del Mediterráneo. Como dice la profecía, no se unirán el uno con el otro. La profecía tiene un desenlace inesperado. Al final de la historia humana, una piedra cae y destruye la estatua por completo. Una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como polvo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra, que hirió a la imagen, se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel le explica al rey que un día llegará esta roca, que destruye completamente la estatua. Pero, ¿qué significa esta roca? La profecía lo explica. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es una intervención sobrenatural que da un giro a la historia humana para restaurarla a su perfección original. Es el reino de Dios, es el fin de los gobiernos humanos, egoístas y guerreros. Un mundo feliz es el deseo del corazón de todo ser humano. La profecía termina bien, son buenas noticias. Hoy. Con la Esfinge de Giza hemos aprendido sobre los sueños proféticos en la antigüedad y lo importante que era para aquellos reyes recibir sueños. Hemos visto que Dios aprovechó este rasgo cultural para darles sueños proféticos. Hemos seguido en la historia el cumplimiento de uno de ellos, el de Daniel capítulo 2. El rey quedó satisfecho. Daniel le había mostrado el sueño y también la interpretación. Tú puedes comprobar su cumplimiento en los libros de historia. Es la parte del mundo que tiene que ver con Israel. Desde el tiempo en que se dio la profecía, cuatro imperios se sucedieron uno tras otro. Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Tras la disgregación del Imperio Romano, nadie ha vuelto a someter a todos, son reinos divididos, que no se unen el uno con el otro. Todo esto ya se ha cumplido en la historia, lo hemos visto, y son evidencias de que la Biblia es un libro confiable, que cumple lo que está escrito, un libro de origen sobrenatural. Lo único que falta por cumplirse es la caída de la piedra, la llegada del reino de Dios. Esto significa que Él promete que va a restaurar el mundo a la perfección y a la paz. Esto nos llena de esperanza. La profecía de Daniel 2 nos dice que lo mejor está aún por venir. Por eso, investiga, descubre y verás que la Biblia sorprende.